Hasta punta Lo que oculta Tu interior Solo te pido Lo que oculta tu interior Después de tanto tiempo A pesar de comprender, de tratar de ver. Y...